bullas del día, eh, falleció eh, el argentino eh, Armando Maradona, una estrella del, del fútbol, soccer, eh, eh, durante muchísimos años, en los 80, 90, eh, eh, déjame ver si puedo aquí más. Eh, este futbolista que durante mucho tiempo fue ganador de, de, la, de la Copa Mundial de, de, de Soccer, usted sabe que eh, ganó contra Inglaterra, un partido sumamente interesante, que ahí fue que se consolidó Esa foto que ustedes ven ahí fue cuando Maradona ganó eh, el, el mundial. Eh, hace, hace muchísimo tiempo. O sea, eh, eh, estamos, hablando, estamos hablando cuando ganó el eh, la Copa Mundial de Fútbol. Y eh, ganó medalla de oro eh, en la Copa Mundial de, de Fútbol y de Plata en Italia en el 90. En el 86 fue que, que, que ganaron. Y fue que ganó la Copa Mundial. Y ganó en la Copa Franchi de Oro en Argentina. Ganó bronce en la Copa América. En la Copa América. Y en la Copa América, Perdón, en la Copa Mundial Sud-20 en Japón en el 79 ganó oro. Pero la que todo el mundo recuerda, sin duda, en México, fue que fue en 1986, fue la Copa Mundial, donde él ganó oro y le ganó a Inglaterra. Eso es un, uno de los, de los de los juegos más mermo, memorables de, de, de, de, de, de América. Uno de los partidos más grandes que la que la gente podrá disfrutar eh, de hermano de, de Maradona. Y eso es como aquí disfrutamos en los tiempos de los de Sami Sosa y Pedro. Así mismo fue en América, disfrutaron de, de Armando Maradona. Por eso Armando Maradona era eh, de los futbolistas más queridos. Así como lo es Messi hoy, eh, eh, Diego Armando Maradona es uno, fue perdón, uno de los futbolistas más queridos a nivel de América completo. Y creo que fuera de América también, porque el tipo logró ese campeonato eh, eh, para Argentina en, en ese tiempo. Y ustedes saben que creo que después de ahí... Eh, creo que Brasil logró. Pero... Pero... Eh, eso fue sumamente importante... Para América Latina. Fue como dice la canción... Eh, de, de Calle 13. Reciente Calle 13. Eh, soy de Maradona con contra Intentera anotándole dos goles. Porque simbólicamente para... Eh, América Latina... Ese fue una gran hazaña. Entonces... Nada, según las distinciones, fue máximo goleador de campeonato en el, 88, el 78, 79 y 80 en el, en el Metropolitano de Argentina. Máximo goleador del campeonato nacional de Argentina en el 79 y 80. Mejor jugador del, del Mundial Juvenil en el 79. Eh, el mejor deportista argentino, según el deportista de eh, periodista deportivo CPD, en 79 y 86. Y en la Olimpiada de Plata, donde fue, tuvo plaza, según el circuito periodista, también fue el mejor jugador, perdón, el mejor futbolista argentino. 79, 80, 81, 86. Eh, Diego Armando Maradona, por ejemplo, Messi tiene una, un gran peso. Es como Lebrón. Que por pues más que pase Lebrón, la gente le pone en sus hombros a Jordan. Igual mismo pasa con, con Messi. Eh, la gente le pone eso. Eh, tú eres duro, tú tienes todos los premios del mundo... Pero por no ganar el campeonato, pues bueno, la, la, Copa, la Copa Mundial de Fútbol eh, para su país, eh, tiene esa crítica. Y esa crítica lo logró eh, a, a Diego Armando Maradona, que eh, mientras vida tenga, mientras vida tenga Messi, eh, siempre va a tener la sombra detrás de, de, de Maradona. Porque, sin duda, ha sido el jugador más querido de América. Porque no es lo mismo que tú juegues para un equipo europeo. Que tú llegas a jugar a la selección, si tú no ganas un campeonato para tu ciudad, para tu país, perdón, eh, la gente te pone esa X, pero como ya el Armando Maradona lo logró en Argentina y le ganó a Inglaterra en ese año, por esa razón en, es que las personas le dan ese valor. Eh, en el tiempo, eh, vía Pelé, que se expresó, un, un gran amigo, vía Messi, vía Cristiano Ronaldo, vía muchos jugadores eh, del fútbol que se sienten. De, de luto, de duelo, porque sin duda fue una, es la verdad que decirla, el, la máxima estrella de, de fútbol de, de América en el sentido de fama. No sé, no sé, no yo, no, yo no soy experto en fútbol, pero habrá una discusión en un futuro de quién será mejor entre Pelé, eh, Maradona y, y Messi, que son los tres jugadores más grandes, creo yo, entiendo yo, de, de fútbol soccer de América. Bueno. Y ahora vamos con otra información.